¿Os imagináis que la canción va de, de cuando le banearon? Vale, porque él lo que dice es que. El estribillo lo que dice es que está fuera de. De sus manos. Pero que sigue en, en, en control, ¿no? Como que sigue controlándolo. Pues ser perfectamente del streaming. En plan, está fuera de mis manos que me hayan baneado, pero sigo controlándolo. ¿no? En plan, sigo siendo esto o aquello, ¿sabes? Yo pienso que es eso. ¿Dónde está? Todo lo he perdido. Aquí. Vale. No te cures, no te cures, no te cures. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Pink Floyd? Están muertos ya. Están muertos. ¿Dónde vas Pink Floyd? ¿Tenía ya o cuántos le quedaban? No <risa> tenía ya. ¡Pamí! ¡Pamí, Pink Floyd! <risa> Ahí hay otro. ¿O se lo han petado, no? No. Vale. <coughs> Me hago esta, y tenemos ya la fácil, la fusil. ¿Qué haces cogiendo los ¿no? veas. Te mueres, tío. Que no lo entiendes. Estás muerto. Estás muerto, tío. No retrased lo inevitable. La rata que eres, tío. No que eres, una rata, tío. ¿Quieres curarte y que te mate otra vez? Venga. Toma Cúrate, cúrate máquina, cúrate ¿Eh? Cúrate Cúrate, cúrate Ah no, tu casa <risa> Te ha <risa> matado un bicho Vale, no hay... vale Que llevas escopeta, tío, ese cuidado que es este pavo, ¿verdad? La culpa es tuya, eh. La culpa es tuya. Por buscar pelea cuando tienes que ir a buscar tu banner. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Yo estaba tan tranquilo aquí cogiendo mis minerales. <ríe> si es que la gente es tonta, tío. Vale, con esto y con la biomasa podemos hacer movidas, eh. Igualmente estamos a 10, eh. Vamos bastante bien, vale. Ah, lo bueno es que el primer contrato es pequeño, está guay. Bueno Vale, de esto y esto ya. Así. Hay no atucho ahí. Vale, tengo que marcarme la biomasa que esté más cerca. Con esta extrema nos pondremos ahí adelante. Difícil. No tenga el otro, el otro la otra torreta, la pongo aquí. Esta también la voy a hacer. Que se líe, que se líe, tío. Que se líe, parda. Vamos a enchufar tres a la vez a ver qué pasa. Una extrema y dos difíciles. De aquí podemos morir, ¿eh? Te lo digo. El loco este. vamos oh, como revienta tío. Sobre todo los escupidores tío <coughs> Esos son los peores No. Están todas a punto, tío de... Se ha roto ya tío es que la, la rompe este cabrón este cabrón me la rompe primero vale. vamos a pillar biomasa y luego podemos ir a la central ¿eh? cerca. ¿Son cuántos puntos serán? lo que se peta tío. creatures Ah, Uh, eso es tocho también No hay peña Ah, pues está fuera, no está dentro? Si no hacemos ruido, perfecto. Acordaos que está dado a mucho punto, ¿eh? está dado muchísimo punto. aquí fuera, ¿eh? una torreta aquí por si acaso Llego a la estación central, Prospector. Bueno, está vigilante alfa, ahí. Vamos a, a derrotarle, ¿eh? No sé qué coño, ¿eh? pero podemos ir. ¿Dónde? no lo veo, ¿eh? Están muertos. Pero cuando viene está muerto. Uno de ellos ha muerto. Ah, muerto los dos, con los robots. <laughs> Esto es mío, biches. No podéis. Me voy a hacer 50 con la energía, y así lo podemos ganar. Me da tiempo, ¿eh? son cuatro minutos. Son cuatro minutazos. Vale, que esté más cerca esta. ¡Corre! ¡Corre, primo! Cuidado, cuidado. Bien. Me falta algo más, ¿eh? Me faltaría cazar un poquito. Pero soy acerca de la zona. Imposible. Tiene que ser... Cristal no, tiene que ser biomasa. Es que no voy sobrado, tío. Eh, ¡Hostia! biomasa de bestia. Evax ship cannot land. Please clear the landing zone of mistile creatures. Zone clear. Ship landing. Time por favor. Corre, corre, insensato, corre que no vives, corre Dime que es win, tío. Dime que es win. Let's go. <ríe> Primeros. Segunda partida que nos echamos. Y la ganamos. Let's fucking go. GG. Let's fucking go.